¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Citra, bienvenidos a un video más de Nino Kuni Crosswords Creo que no me equivoqué, la verdad es que me confundo bastante con el nombre Hoy día vamos a ver un video de el por qué deberías crearte ¿Por qué deberías crearte? Voy a alejar esto porque es que creo que está muy cerca de la cámara, ¿verdad? Eh, hoy día voy a hacer un video, pues está muy alto bueno, hoy día voy a hacer un video de por qué crearse otro personaje es muy rentable y nada, es algo que descubrí yo jugando este videojuego y se los quería compartir. Es algo muy sencillo que creo que les puede ayudar mucho. Bueno, aquí tenemos los dos personajes que tengo hasta el día de hoy. Este, este yo soy main ingeniero, lo que sea. Bueno, soy juego esta verga, me gusta el personaje. Este es el que tengo más alto ya. Entonces les voy a explicar por qué tener otro personaje es muy rentable. Ok, vamos a, vamos a meternos a lo que es a mi cuenta principal para enseñarles unas cosas bastante importantes. Por ejemplo, nos vamos a meter acá en mi inventario. Como pueden ver, tengo las armas tal. Tengo el arma de fuego, todas estas. Vean bien las armas, ¿no? ¿ok? Vean la armadura, todo, todo lo que tengo puesto, ¿ok? Tengo incluso la montura, esta, el gato, este culeado. Lo tengo todo. Y también lo, los unimos, estos, los Pokémon. El oro tenemos 126 mil todo muy bonito toda esta idea de crear nuestro personaje surgió a medida de que tengo que completar esta misión y tengo que ser nivel 40 y ya como pueden ver tengo todo completo y no tengo ninguna misión más que las diarias tengo que esperarme al día, a mañana para poder seguir ganando experiencia y poder subir a nivel 40 para completar la historia, ¿me entienden? Entonces no tenía nada que hacer y si quería seguir avanzando tenía que pagar y comprar misiones de estas para poder seguir avanzando. Y no lo voy a hacer. Ahora nos vamos a cambiar de personaje y les voy a enseñar una cosa. Bueno aquí ya estamos con mi personaje, es el siguiente, ya estamos con este culiado. Y como pueden ver el inventario se comparte. Como pueden ver, tengo exactamente lo mismo que en la otra cuenta. Y este personaje tiene lo mismo que tiene mi otro personaje. O sea, puedes usar la misma armadura. Y, y o sea, se comparten entre los dos personajes. Incluso más, yo supongo. Lo que sí no se comparte son las armas. Como pueden ver, estas son las pistolas. No se puede usar porque es un personaje de otro rol. Estoy usando la bruja. Y el otro era el ingeniero. Como pueden ver, la armadura se comparte y todo se comparte. Menos las armas. Las armas sí las tienes que subir. El oro... El oro que ganas con este personaje, entonces por ejemplo, si te quedas sin oro en otra cuenta y no tienes más misiones por completar porque ya las hiciste todas, te creas otro personaje, te vuelves a hacer la historia que el juego como que te deja saltar las cinemáticas y los textos. Si tienes un personaje ya hecho, entonces te lo haces rapidísimo. Literalmente me acabo de hacer la historia en unas 3-4 horas en directo que estuvimos y literalmente lo acabo de terminar. No sé, duré tres horas porque entre que me saltaba todos los textos Me saltaba todas las cinemáticas Tengo la misma armadura entonces tengo un chingo de vida Entonces me lo hago súper rápido, me hago todo súper rápido Incluso tengo los Pokémon, los que uso en mi cuenta principal Entonces todo me lo hice súper rápido Me salté todos los textos, todas las cinemáticas E incluso el oro que ganas en esta cuenta se comparte Entonces literalmente estoy ganando oro gratis con otra cuenta sin hacer nada Entonces aquí es donde les digo que Crearse otro personaje. Renta un montonazo. Porque ganas. Ganas aparte de oro. Ganas un chingo de cosas. Como no sé. Las cosas para craftear armas. Eh, puedes ganar gemas para craftear armas. Incluso ganas cofres por ejemplo. Todo esto lo gané en esta cuenta. Y los, como los inventarios se comparten. Entonces básicamente estás como avanzando en general. También una cosa. Cuando yo me creé la primera cuenta, la, el primer personaje por primera vez, tuve que hacer todas estas misiones que son las misiones de reputación para poder avanzar en la historia. Y cuando te creas otro personaje no las tienes que volver a hacer porque ya están hechas. Lo único que tienes que hacer es la historia, que te la haces súper rápido. O sea, literalmente, literalmente hoy día me había quedado sin oro, tenía como 500 de oro y me hice esta otra cuenta y tengo 126 mil, o sea gané un chingo subiendo otro personaje o sea a mi parecer esto renta un montón, bueno a mi parecer esto renta un chingo y para los que no sabían sobre esto pues ya lo saben y, y eso bueno gente, hasta aquí sería el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya servido, porque esto yo lo descubrí y se los quería compartir, recuerden que pueden suscribirse, recuerden que me pueden seguir en Twitch, que ahí hago directos de una hora, durante todos los días probablemente, subiendo estas cosas, probablemente haga otro, subiendo otro personaje y tal, um, a ver si podemos llegar a los 800 suscriptores que estamos muy cerca, y nada gente, yo soy Citra y nos vemos en la próxima, yo me voy y bueno, chao. Chague, chague.